Huaca-Melgarejo. Ubicación. La Huaca-Melgarejo está actualmente ubicada en la demarcación de La Molina, urbanización Santa Patricia, en paralelo con la carretera La Fontana, en el departamento de Lima, Perú. Etimología. La Huaca-Melgarejo lleva ese nombre en particular debido a que el territorio en un periodo de la historia estuvo en el perímetro de la antigua hacienda llamada del mismo modo, ubicada en la jurisdicción de La Molina. Cronología, este sitio arqueológico fue creado en un primer momento durante el primer desarrollo regional por la civilización de Lima durante los años 100 d.C. y los 650 d.C. Posteriormente, la Huaca Melgarejo, por evidencias históricas, se deduce que estuvo en abandono durante un periodo de tiempo justo antes del inicio del Imperio Huarei o Segundo Horizonte. Y en épocas siguientes el territorio fue habitado nuevamente para usarlo básicamente como cementerio. Luego fue extendido durante el periodo del segundo desarrollo regional por la civilización Ishma alrededor de 1100 después de Cristo hasta alrededor de 1469 después de Cristo. Y finalmente en 1996 se realizó a cabo un tratado a través de del municipio de la jurisdicción de La Molina y la Asociación Andrés Abelino Cáceres para el mantenimiento de este complejo arqueológico. Además, nuevas investigaciones arqueológicas lideradas por la municipalidad han dejado en evidencia que en el punto más alto de este lugar representa ser una vivienda colonial, la cual se utilizaría de una hacienda muy importante de su época. Cultura Lima. Lima es una cultura arqueológica del antiguo Perú, la cual se formó en la parte central de la costa, en la actual provincia metropolitana durante los años 100 y los 650 desde la existencia de Cristo, durante el periodo del primer desarrollo regional e inicial del imperio Wari. Esa es asimismo contemporánea con las civilizaciones Nazca, Moche, Recuay y Huarpa. A esta cultura se le conoce por su llamativa y escultórica cerámica con ilustraciones de seres serpentiformes, entrelazados y peces. Además, también se les destaca por sus edificaciones realizadas con costos adobes hechos al natural y así como su delicada y pintoresca cerámica, la cual era fabricada con detalles geométricos. Cultura Ishma El reino Ishma estaba ubicado en el sur de Lima, del Perú, en el valle del río Lurín. Luego se extendió hacia el norte, a orillas del río la cultura Ishma se formó alrededor de 1100 Cristo, luego de la desintegración del imperio Huari. La autonomía Ishma duró alrededor de 1469, cuando fueron absorbidos por el imperio Inca. Descubrimiento: El sitio arqueológico fue descubierto en realidad no hace mucho de nuestra era, debido a que el huaca no era visible hacia la vista al estar cubierta por tierra, piedras y algunos otros residuos, por lo que se sabe. Según la historia recopilada, que fue utilizada durante la era imperial como un espacio en donde podían vivir, descansar y relacionarse los trabajadores con otros. También se sabe que en 1996 se realizó a cabo un tratado a través del Municipio de Jurisdicción de la Molina y la Asociación Andrés Avelino Cáceres, organización encargada principalmente de conseguir el ídolo nacional de su nombre sea valorado y que su legado permanezca en el tiempo. Y por medio de este acuerdo ambas partes se comprometieron a incentivar el interés y la cultura de los habitantes de la zona por la historia de la huaca melgarejo. Además, uno de sus propósitos más importantes era lograr que los vecinos se identifiquen con su alrededor, por lo que financiaron el mantenimiento de la huaca en más de una ocasión, haciendo de este modo un intento para recuperar su destello de la antigüedad. Estos trabajos para arreglar la huaca se empezaron a realizar desde 1996 hasta el presente siglo y fue justo en 2002 en el que se pudo llevar a cabo la inauguración de la Huaca haciendo su visita de forma libre y gratuita a toda aquella persona que quisiera visitarla. Historia. La Huaca Mergarejo fue una de las fincas más reconocidas de su época. Durante la era de la Guerra del Salitre, esta fue habitada por los vecinos chilenos durante la Batalla de la Rinconada. Este episodio se dio en 1881 y es poco conocido hasta por los residentes de la Molina como una oportunidad chilena para capturarla el departamento de Lima desde la provincia de Lorín. Los invasores al llegar del territorio molinero dieron inicio a una batalla en la cual duró cinco horas, y luego de esto terminaron nuestras compatriotas, tuvieron que marcharse del lugar. También existe otra historia al respecto en donde se cuenta que dejaron libres toros por las calles del distrito para que de este modo agredieran a los vecinos del país del sur, pero que a pesar de esto, nuestro poco argumento, además de que deficiente de su mantenimiento, no lograron vencer con el alcance chileno. De todas formas, es importante detallar que los soldados peruanos pelearon hasta el, fin de, hasta el final sin rendirse. Arquitectura. El complejo arqueológico se constituye principalmente de un templo que a la vez era un centro ceremonial y administrativo de la localidad, la cual está ubicada al margen del acueducto de Ate la Molina, en la cuaca mercadejo se puede observar actualmente sus construcciones vestigios sumamente erosionados de lo que en su momento fue un amplio tablado escalonado. El complejo presenta también distintos estados constructivos, esto siendo fruto de diversas y consecutivas transformaciones y reorganizaciones de los componentes. En el interior del sitio arqueológico se evidencia una secuencia de grandes paredes de control y rellenos, así como también está compuesto de reducidos recintos, escaleras, rampas, banquetas, etc. El tablado fue construido con paredes de adobitos, rellenos y tapias. En la parte más alta del edificio se encontró un gran conjunto de cortos pasadizos y recintos de superficie en forma rectangular. Algunos de estos recintos muestran huellas de postes y banquetas lo que evidenciaría que estos habrían sido cubiertos. El acceso era restringido en estos recintos y la comunicación entre todos ellos se daba a través de escasos pasajes. Las plantas se encontraron limpios, esto significaba una característica muy habitual de estas construcciones. Los muros estaban pintados originalmente, los cuartos por completo fueron sellados con mucho cuidado haciendo uso de rocas, barros y rellenos que eran utilizados como fragmento de una ceremonia funeraria de diversas estructuras cuando se encontraban descuidadas o se producía un incremento de las mismas.